Hace poco se cumplieron 20 años del último show de los Redondos, aquel mítico en el Chateau Carreras de Córdoba, y se están por cumplir también 20 años de lo que después sabríamos comenzaba a ser eh, el final de la banda. Un, un, una sucesión de hechos que desembocaron en, en el fin de Patricio Rey y sus redonditos de ricota que comenzaron una noche particular en un momento especial del cual hace poco empezamos a conocer algunos detalles a partir de un libro que publicaron tres de los protagonistas de, de, de esa noche. Estamos hablando de Pablo Marchetti, lo recordarán por éxitos como la revista Barcelona o Es la política aquí en esta casa en Canal Abierto. Humphrey Incillo, reconocido periodista de La Nación. Y Martín Correa, también eh, periodista de rock, productor y conductor de radio. Hace muchos años en La Mega y ahora con nosotros. Bienvenido, Martín. Gracias, Leo. Bueno, eh, vamos a pasar rápido el chivo del libro, así podemos meternos en lo anecdótico, que es lo más sabroso seguramente que tiene esto. Publica Gourmet Musical. ¿Cómo fue que llegaron a, a, a saber que este, este episodio tenía que tener una sobrevida pública en algún momento o cuándo decidieron hacerlo. Eh, la idea del libro que se llama La última noche de Patricio Rey surgió cuando nos enteramos precisamente que esa había sido La última noche. La noche en la que tuvimos nuestra tercera entrevista con la plana mayor de Los Redondos para la revista La García. Ya habíamos tenido dos entrevistas anteriores lo digo porque era muy especial tener una nota con los redondos. No era para nada fácil y nosotros tuvimos el privilegio de tener tres. En esta tercera eh, pasaron ya varias cosas este, distintas, raras. Eh, primero que la negra Poli, que todo lo organizaba y todo lo calculaba, eh, nos citó en un bar en esta tercera oportunidad. Y las otras no. Habían sido en la casa de Sky y Poli, Ajá. la casa que ellos comparten, y el indio había venido a, a, esas, a esas entrevistas. En esta tercera oportunidad, como Poli y Sky estaban con refacciones en la casa, bueno, Poli nos llama al bar, un bar que se llamaba Bar Honduras, Honduras sin H, uh -huh. en Honduras y la vía ahí en Palermo, cerquita de, de Juan B. Justo, para los que conocen, un lugar que vos decís, Los Redondos, en su momento de mayor popularidad, este, en un bar, esto iba a ser... Claro. A, a priori iba a ser complicado. Bueno, para nada. Por supuesto, Poli lo tenía ya... Todo calculado y fue, fue muy tranquilo. La noche transcur transcurrió como... Habían cerrado el bar, no, me imagino. No, no habían cerrado el el bar, para nada. Y la gente no se tiraba encima no, de la mesa no para pedir a No, no nadie. Es más, la camarera era francesa, no tenía idea de quiénes eran esos tipos Bien, y esa mujer. Eh, así que todo muy, este, muy extraño desde el Vamos. La entrevista fue normal, eh, se habló de la coyuntura que iba a hacer, eh, el show de Unión de Santa Fe, uh -huh para un mes después de esta entrevista, y después de la coyuntura ricotera se habló de todo lo que estaba pasando a nivel nacional, a nivel mundial. Pongamos en contexto, Torre Gemela, descomposición política del país previa. previa a la crisis del 2001... Eh, la entrevista es el 30 de octubre de 2001, imagínate. Claro. Solo con decir la fecha te indica un montón de cuestiones que estaban pasando. Le sumamos, si querés, la futbolística, que era eh, la selección de Bielsa ganando, ganando en todos lados, claro. previo el Mundial 2002. Así que esa charla va... Eh, al Indio le gustaba mucho eh, calificar las entrevistas con nosotros, decía que, eran, que iban del universo al bife. Porque se podía hablar de cuestiones este, filosóficas, universales y de cultura este, general. Ah, A, lo ¿Eh? A lo más banal. A lo más banal. A lo más banal que sí. podía ser el fútbol o justamente cómo te gusta el asado claro. indio. Eh, así que, bueno, esa fue la, la, la noche. Años después nos enteramos, por ellos mismos, por los redondos, que esa noche había sido eh, la de la pelea. La de la pelea definitiva o definitoria, si querés, porque como en toda eh, relación, las rupturas no son de un día para el no. otro. ¿no? Evidentemente venían pasando cosas y había ya diferencias entre ellos que derivaron en esta, tal vez, gota que rebalsó el vaso esa noche. Pero el libro no tiene que ver con ese morbo, ¿no? Tiene que ver con rescatar un instante, ese instante de, de esa última noche en la que ellos vivieron en armonía y... y conversaron y discutieron y se rieron y bebieron y bebimos y, y que nosotros tuvimos esa posibilidad de, de ser testigos primero con el encendedor eh, con el este el grabador, grabador encendido, encendido sí. y después unas tres horas de sobremesa en situación de bar la entrevista está transcripta completa acá había salido en la, en la garcía en tres números no había salido en la revista la garcía en este caso en dos números en dos pero no estaba completa. Tiene una edición, por supuesto. Tenía una edición como, como tiene en general la gráfica, pero en este caso en el libro decidimos de punta a punta las tres horas y 12 minutos uh -huh. de conversación este, grabada que esté fiel a lo que había sido esa charla. Nos parecía que, que, que estaba buenísimo compartirla. Es, es un documento para todos los que amamos a Los Redondos y aquellos también que que son consumidores de, de, de lo que este, los músicos dicen uh -huh. y los contextos también, ¿no? Y esta es la historia de, de una noche, la anatomía de un instante. Tiene, además el libro se completa con algunas eh, sensaciones personales de cada uno de ustedes tres. Sí, porque eh, nos parecía que estaba bueno explicar por qué llegamos nosotros ahí, por qué este libro lo hacemos nosotros, cómo llegó cada uno de nosotros a... A estar frente a frente con los redondos, no esa noche, sino tres veces, eh, tiene una explicación. Y también nos parecía que estaba bueno eh, destacar que los tres autores, Pablo Marchetti, Humphrey Incillo y yo, somos de tres generaciones distintas y tres generaciones distintas de Ricotero. Claro. ¿no? Pablo, desde los primeros tiempos, eh, en mi caso, a partir de 1991, que los empecé a ir a ver uh -huh. en vivo. Eh, Humphrey, su primer show fue en Racing ya en ámbito de estadios claro así que nos parecía que estaba bueno eh, más allá del protagonismo general que lo tienen los redondos en este libro era contar por qué atraviesa nosotros, claro porque atraviesa nuestras vidas claro. eh, musicales y personales porque los tres eh, los íbamos a ver un montón eh, y soñábamos con hacer esas entrevistas y que la historia nos haya puesto en ese lugar esa noche nos parecía que estaba bueno compartirlo también. Y, y esa es la intención del libro, ¿no? Compartir ese momento con todos, porque era una charla que por ahí teníamos entre amigos, les claro, contábamos claro, claro. cómo había sido esa noche. Pero bueno, ahora se si cumplen 20 años, nos parecía que estaba bueno. Compartirlo con todos. ¿Y cuándo fue ese momento? Vamos, precisemos sobre lo, lo que empezaste diciendo, contando recién. ¿Cuándo fue eh, ese momento en el que ellos dijeron fue después de una entrevista? No recuerdo yo. Y no fue, lo tengo presente. Eh, sí, son, te diría, cinco años después de, de esta noche. Y ustedes automáticamente pararon las antenas y no claro, somos nosotros. Claro. Eh, informalmente eh, a Humphrey le habían contado, le habían dicho que esa noche ah. había sido, pero no habíamos indagado sobre el tema. Pero después el mismo indio lo contó uh -huh. sky respondió fue una serie de idas y vueltas eh, que tuvieron ellos en, en la prensa sí. que se hablaban sí, a sí. través de entrevistas pero esa... hay mucha presencia sí, no. sí sí varios varios gráfica también entonces eh, ahí dijimos bueno, confirmado. Sí. <risa> Somos nosotros. Somos nosotros. <risa> eh, después vino el, el otro momento que es, che, ¿qué hacemos con esto? Claro. Bueno, fueron muchos años. Fíjate que se cumplen 20 años y te digo que a los 5 años nos enteramos, así que es un proceso, ¿no? Eh, estas cosas van decantando. Ya la García no existía, Hace rato no que laburaban exist... los tres juntos. ¿O, o, o si, en Hace otro rato lado? que no. Claro. Eh, entonces, entre nosotros que siempre seguimos en contacto y y tenemos excelentes recuerdos de esa época, eh, siempre fuimos charlando. Te diría que hace cinco años, más o menos, armamos un grupo de WhatsApp que se llamaba La Última Entrevista, no se llamaba como, como el libro. El gen de este libro y, es un grupo de WhatsApp. Y claro, el eh, signo de los tiempos también. Exacto. Empezamos a charlar de cómo hacerlo. Bueno, en un momento, eh, obviamente, situación pandémica y las ideas empiezan a volver sí, y, sí. y uno por ahí tiene tiempo para más cosas. Bueno, nos decidimos a... Hacer el libro. Eh, creímos que la fecha de los 20 años. Era una esta hermosa. fecha redonda este, nos parecía que estaba bueno. Y, y, y es muy loco porque los temas que vos comentabas antes, que se hablan en esta entrevista, hoy por hoy volvieron casi todos. claro ¿no? Hasta te diría, la polémica por Ricardo Llorio, esto que pasó hace poquito, sí. sobre si iba a cantar o no el, el himno. himno. En el libro hay un momento en el que también se habla de Iorio cuando había hecho algunas declaraciones eh, polémicas acerca de, de que si era judío no cantes el himno mm. y el indio opina de eso y Sky y Poli también porque eran, eran bastante compinches en una época. Claro. Así que eh, tema Iorio, tema selección, sí. tema elecciones eh, y, y temas políticos del quehacer nacional sí, sí. estaban presentes pero de una manera muy, muy loca porque en esta entrevista tiene una puntita, el indio básicamente llama a no votar. Claro. Dice que va a votar sobre la hora, porque no le interesa, porque este, está en el plan que se vayan todos, en el que estábamos, te diría, casi todos. Sí. Um, y es muy loco ver cómo de esas cuestiones se vuelven a hablar. Bueno, las Torres Gemelas sí. habían sido hace poquito y ahora estamos hablando de nuevo de lo que pasa en, en, en, en Afganistán eh, y la retirada de Estados Unidos de ese lugar. O sea, es muy extraño eh, leer esas cosas y ver cómo todo en un punto de circular. Y también fue muy loco el viaje auditivo de escucharlos y escucharnos 20 años atrás. Claro, claro. Ah, porque tuvieron que volver a esa grabación. Que estaban en casettes. Claro, claro. Encontré los dos casettes... Esos dos cassettes de 90, para los este, milenios y centenarios, sí, eran sí, cassettes sí. donde uno grababa las entrevistas. Y, y bueno, el proceso de primero de digitalización y luego de desgrabación de, de esa charla, ¿no? Esa charla de bar eh, muy loca. Eh, eh, los escuché ¿no? en una entrevista ra radial reciente contando sobre la... la... Bueno, la ilustración de la etapa, que es un momento que ustedes recuerdan, lo que me llamó la atención es que inclusive ese comentario tuyo diciendo, mirá, mirá, mirá lo que estamos viendo, quedó grabado también. Sí, totalmente, porque, eh, repito, estar con los redondos era muy especial en ese momento. Hoy todavía lo es, estar con, con, con estas personas, con el indio. Para de Kai cualquiera, Puri. más todavía para un ricotero. ¿Qué te parece? Ya era muy especial. Bueno, termina la entrevista y, y salimos, nos despedimos como a las 4 de la mañana. Nos despedimos y se van ellos caminando por la calle Godecruz de Cruz, de Palermo. Otra cosa increíble, ¿no? Que no estuviera un auto esperándolos ahí en la puerta, un <risa> ¿no? limusín, nada. algo con seguridad. Sí, se van a ir caminando hacia la casa de Sky Poli, donde después es la discusión que tienen claro. entre ellos. Ahora, la imagen nuestra es ellos yéndose, como está en la tapa del libro, El Indio en el Medio, abrazándolos o sosteniéndose de <risa> Sky Poli, porque habíamos bebido un montón. Eh, y recuerdo esto, que, que siempre también este, eh, recuerda a Humphrey, que es... Che, están viendo lo mismo que yo, son los redondos yéndose solos por Palermo a la noche claro. y nos quedamos mirando así, en silencio, esa, esa imagen. Veinte años después le, este, le sacamos esa foto mental a Alfonso Barbieri, que es un artista multifacético, cantante y artista plástico, genial, y el tipo captó a la perfección, mejor imposible, hermoso. lo que fue esa imagen nuestra. Piensen que no había. Celulares, celulares con cámara, no llevamos cámara de fotos porque no, no daba. Tal vez, tal, tal vez eh, te, te hubieran pedido inclusive que no saques foto, que no registres el momento. O algo de, ¿Cómo trabajaban eso la imagen? Mira, nos, nos daba la imagen eh, la poli. Era poli. La primera vez llevamos la cámara de fotos, la primera entrevista, y, y como que no dio claro, la situación. Claro. Entonces las, las siguientes veces ni siquiera llevamos cámara. Otra época, ¿no? En ese sentido sí, sí, también, sí, sí. de cómo. de cuán. Este, cuán importante era la imagen o si ahora si no te sacaste una foto no no, no existió tuviste, no existió el momento parece que si no lo publicaste no, no lo posteaste, ese no momento está. no existió eh, y te diría una cosa eh, me pasa nos pasó hace poco tuvimos la suerte de llevarle el libro en mano a, a Sky y Poli y estar con ellos en un bar y charlar un rato sobre el libro y sobre nuestras vidas y, y tampoco nos dio para sacarnos una foto son personas especiales. Claro. Entonces, sé que también, me parece que, ¿por qué hicimos este libro? ¿Por qué tuvimos la posibilidad de hacer tres entrevistas? ¿Por qué pudimos juntarnos a darles el libro ahora? Y porque nos manejamos en un código similar, claro, claro. en ciertas cuestiones, claro. que ellos valoran mucho. Una es esa, me parece, ¿no? la cosa de no estar invadiendo, uh -huh. de, de la situación de bar y, y, y personal, respetarla como tal. Y que si, si es entrevista, es entrevista y si estamos tomando algo porque, porque hay nos estamos onda, charlando, claro. Respetarlo también. Bueno, es, eh, el tema de la relación de los redondos con los medios de comunicación, con la prensa en general, ha sido uno de los grandes temas que, que, que rodearon su carrera y siempre en distintas épocas. Han tenido vínculo con algún periodista, con algún medio en particular, nunca han cerrado del todo las puertas, pero sí es cierto que siempre eligiendo ellos puntualmente y exclusivamente con quién vincularse. En este caso era la revista La García, que me parece, nos parece que supo también ubicarse en un momento de la historia, ¿no? Cuando todavía el concepto de nacional y popular no se utilizaba tanto, uh -huh. salvo para hablar de cuestiones tal vez antiguas, eh, la García tomó eh, un espíritu que era el de el, el rock argentino popular y no no ser un medio snob respecto de eso. A ver, en la García salían todos, claro, pero especialmente las bandas populares, en este caso estamos hablando de los Redondos, pero podría decir la Renga, los Piojos, la Bersuit. Eh, éramos como aliados de ellos y era uh -huh. una revista claramente a favor partidaria del rock nacional y popular. Claro, claro. Eh, piensen que también antes nombrabas eh, que yo trabajo en Mega, Mega apareció en ese momento también. O sea, uh -huh. que el rock nacional como concepto todavía estaba emparentado a, a, a la época de, de los militares. Uh -huh. o sea, entonces estaba cambiando todo y me parece que estuvimos en el momento justo y eh, en el lugar indicado, ¿no? Muchos de esa redacción. Eh, éramos fans, además de claro. además de periodistas, muchos estábamos empezando nuestras carreras. Entonces me parece que eso eh, supo captarse y además los músicos lo vieron. Por eso nos daban bola a todos. Claro. Desde Cerati, Charly García, hasta las figuritas difíciles del rock nacional y popular, como en este caso eran los redondos. Los redondos. Y además de Sky, Poli y El Indio, todos los otros. Claro, ¿por qué? Porque lo que hicimos. En la previa, a la primera entrevista con Los Redondos, fue de alguna manera ir rodeándole la... Ir regando la, la, el jardín para que vean que de hecho fue la se sintieran primera cómodos. Claro, la primera vez que se le hizo una nota de como 10 páginas a Semilla, el bajista de Los Redondos. Sobre su faceta de artista plástico, ¿no? Sí, sí, y sobre su rol en Los Redondos también, pero bueno, le, este, lo, le, le entramos por el lado de artista plástico, claro. que fue como como algo piola, el, a Rocambole, una, una gran nota, a Dos Axos II, donde estaba Sergio Dawi claro. a La Favorita, que era la banda que tenía Cidotti, Walter Sidotti, que era el, el, el baterista. Eh, así que fuimos rodeando la parada. Íbamos claro. a los bares eh, donde por ahí estaban ellos, o algunos de ellos, Sky Poli sobre todo, uh -huh. El Imaginario, un bar este, este emblemático. Así que fuimos como rodeándole la, la cuadra y, y por eso tuvimos así la... La posibilidad. No, no se pudieron escapar y después se quedaron a gusto. Sí, y sí. <risa> eh, Contabas recién eh, que estuvieron. Que le llevaron, ¿tuvieron la posibilidad ya de, de darle eh, el libro a Sky? ¿Qué devolución tuvieron? <risa> ¿Qué se puede contar, por lo menos, <risa> el, de ese ¿qué momento? Dijo, Salí favorecido en, el, en, la, en la tapa. <risa> Salí favorecido. <risa> Poli dijo yo también. Eh, no, la verdad que, por supuesto, dije, bueno, lo vamos a leer y. Y ya que, que ellos te den la posibilidad de, de dárselo en mano y que te citen a un bar para esta situación, significa que está todo bien. Uh -huh. eh, son esos personajes que, que vos sabés que, que cuando te abren una puerta es porque saben que, que, que hay, que hay buena, buena vibra, como se dice claro, ahora. Pero claro. este la verdad que la mejor. Después derivó en charlas... Eh, sobre cuestiones que estaban en el libro este, y nos reíamos también de, de todos estos temas que vuelven ¿no? que estaban en esa época y que volvieron ahora sí. y, y después muchos off de récord que por supuesto no vamos a violar para no, no, para no este, eh, romper con esa magia que mantenemos de esa época con ellos habrá también off de récord de aquella noche de esta noche eh, que, que, que, no están, que no están en el libro pero algo algo ¿Pudieron contar también de, de esas tres horas después de la entrevista cuando se apagó el grabador? Sí, es que eso, en realidad, a ver, el, lo que vino después de la entrevista cuando se apagó el grabador es una noche de bar. Claro. Situación de bar y sobre todo algo muy interesante es de ellos poniéndose al día. Porque pensá que en esa época tampoco ellos se veían tanto. Cuando se pregunta si nosotros vimos algo eh, raro en esa relación entre ellos que podría haber derivado en una pelea. La verdad que no, pero lo que sí se veía es que tenían vidas diferentes. Y esto en lo artístico también, de alguna manera, ya se venía notando desde el disco Luz Belito, donde el sí. indio estaba recluido en su casa y... Y grababa algunas cosas y le mandaba unos demos a Sky y Sky los completaba. Convengamos que ya en esa época no eran una, un grupo de amigos solamente, sino que era una maquinaria infernal eh, de, de producción de de las más grandes de producción artística de las más grandes que existieron en este país. Claro, pero a la vez eh, lo especial era que no estaban todo el tiempo juntos, no se veían casi nunca claro. ya en esa época. Entonces, las situaciones de bar como la que describo... Eran una oportunidad para ellos para ponerse al día sobre cuestiones personales, sobre viajes. Siempre recordé, recordamos que, que con los autores que, que Sky y Polly le contaban que habían estado en un bar en La Boca y que después se habían ido a caminar ahí por, eh, por el riachuelo, eh, una aventura así de, de la madrugada. Claro, para Sky y Polly era normal porque ellos siguieron haciendo su vida nocturna, digamos, y de... Uh -huh. Eh, de tertulia, pero el indio no, para nada. Y el indio los miraba asombrado y este, embelesado de alguna manera, y tal vez te diría añorando sí. esa situación de poder vivirla, cosa que ya no podía hacer. Eh, y me parece que en, en varias, varios fragmentos del libro también se nota como algunos pensamientos sobre algunas cuestiones. Te diría, hay una, una parte donde discuten sobre Cuba, ¿no? Mirá sobre el, el régimen en Cuba, sobre la revolución sí, la revolución no, y cómo sería vivir en Cuba, y discuten entre ellos. De una manera como podemos discutir nosotros, o, o, o discutir entre amigos, no, sí. con visiones diferentes, eh, pero bueno, eh, muy loco porque eh, esas eran las diferencias que se veían, no, de, ah. de ya vidas que se habían de alguna manera separado, uh -huh. no en lo artístico todavía pero sí por ahí en el, en el día a día o en lo, este, no sé, tal vez ya estaba lo espiritual yéndose claro, cada uno claro. para, su, para su lugar. Bueno, una, una más que tiene que ver más, eh, si querés, con lo personal tuyo, con tu carrera que, que siguió, por supuesto, adelante después de, de este momento, pero te volviste a reencontrar con el niño, tuviste la posibilidad de entrevistarlo mano a mano. Sí, para la radio. Eh, eso estuvo muy bueno también porque es otra experiencia, ¿no? Charlar para, para radio ya distinto. Eh, ¿Año? Año 2011, en la previa eh, a uno de los shows que dio en Salta. Diez años después. Sí. Eh, y esa entrevista, bueno, tardé cinco años en, en lograrla, digamos. Claro. La estuve produciendo porque, claro, era, era yo, pero había cambiado de medio. Sí. ¿no? sí. Entonces, hasta que se entra en confianza. Esto para que también los entretelones, la gente sepa cómo, cómo se maneja a veces, ¿no? Que no es de un día para el otro. Esto es, es hay que trabajarlo. Bueno, y tuve esa oportunidad en, este, en, en un gran hotel de, de Salta, Salta Capital, así mano a mano, los dos solos, eh, charlando sobre, en este caso, básicamente sobre el perfume La Tempestad, que había sido el, uh -huh. el, el disco que había sacado hacía poquito, y sobre el show que, que iba a dar al día siguiente, por supuesto le dijiste que eras el de aquella noche. Sí, sí, ni bien tenés, Hola, ¿te acordás de mí? Ah, sí, sí, ah, sí, sí, ah. sí. Insisto, estos tipos saben todo, saben sí. a quién llaman, saben claro. quién viene. No le abren la puerta a cualquiera. No. Eh, por lo tanto, ahí ya había como este, una puerta abierta literal, ¿no? Para, para charlar con él. Y, y, y estuvo bárbaro, estuvo bárbaro. Este, otra situación, porque. Claro, vos grabando empezamos, sí, sí. Eh, en la, la gráfica tiene otras libertades sí, sí. Eh, y en esa época no había este, no había tiempos, nos juntamos y nos juntamos, por eso insisto, habíamos estado esa noche, que es la del libro, más de seis horas juntos, así que es lo que está grabado. Más todo lo que vivimos en esta situación de bar. Y para la radio, por ahí, bueno, en media hora claro, claro. y cortamos. Y tenés que hablar del show y el disco y no mucho más. Claro, y bueno, y aproveché para charlar algunas otras cosas y después fuera de micrófono, por supuesto, lo, lo máximo que pude claro. quedarme eh, ahí con, con él. Con Sky, este, por suerte, también tuve la posibilidad de hacer muchas entrevistas, porque bueno, es más fácil si claro, claro. Aunque también habla cuando quiere. Sí, sí, sí. Eh, y le gusta hablar de música y de guitarras este y no, no tanto otras cosas bueno eh, la última noche de patricio rey eh, se consigue en, en librerías por supuesto ya eh, también en la página de de, la, de gourmet musical sí sí está editorial. bueno está bueno que, que lo digas porque gourmet musical es, es la editorial que en la que pensamos para, para este libro desde el vamos eh, eh, nos parecía ideal porque tienen un, este, un catálogo uh -huh. genial somos consumidores de sus libros, y su, su factotum, que es Leandro Donoso, enseguida se copó con, con, eh, con el libro y además tuvo mucho que ver en, en, el, eh, en la realización, hasta en, te diría, en el título del libro, que se discutió bastante con él, y, y muchas otras cosas que, que, que sin él no, no habrían sido posibles, así que está, estamos muy contentos. Esto lo digo yo, más, más eh, tiene que ver con... con algo que sucede con todo lo que tocan Los Redondos o que pasa por el, por el eh, mundo ricotero, por el universo ricotero que se multiplica por millones. El libro está funcionando muy bien, así que apúrense eh, <risa> y si no, ya habrá que esperar una segunda edición que seguramente vendrá. Gracias, Martínez. Eh. Bueno, un placer. Gracias, Leo. Felicitaciones por la anécdota y por el laburo. <risa> Gracias.